¡Así, Tras años, Telenor se esfuerza por unir a dos naciones en esta ocasión en la gran parada del Bronx. Así es, Mayelin. Y mira, eh, eh, qué bueno que estés aquí con nosotros para tener esta experiencia. ¿eh? Eh, coge este calor, un baño de pueblo dominicano. Como aquí me en gusta. Y, y es importante que los talentos eh, dominicanos, eh, la nueva generación de talentos dominicanos, pues puedan venir aquí a compartir eh, Telenor, que hace un esfuerzo eh, que transmite no solamente esta gran parada dominicana del Bronx, sino también en agosto eh, hacemos la transmisión de la Dominican Day Parade. Que a propósito de Mayelin, eh, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los padres sí. dominicanos. Ya aquí en, en, en Estados Unidos ya pasó el Día de los Padres, o sea que lo que estamos en, en, en las dos naciones celebramos doble y yo quiero extender a esos padres, no a cualquier padre, sino a esos que son responsables de que su familia, sus hijos y, y, y no solamente eh, su entorno personal, sino eh, eh, lo que es la familia como núcleo de la sociedad, eh, son lo que encabezan, lo que dirigen y por eso a esos padres yo quiero felicitar. Eh, en su día y me autofelicito y agradecer a mi hijo Roberto Ángel que anoche me envió un mensaje hermosísimo vía WhatsApp a mi pequeño Ronald, que también a través de sí. su madre mi esposa Nalda beso para ella me hicieron un regalo ya de padre Ah, pero tú estás frío, ya ah, tú también ¿eh? y caro. ah no, pero de verdad por mi parte me uno a, a esas felicitaciones, eh, creo que los padres son esa base principal junto a las madres para poder crear entes eh, capaces de aportar a la sociedad, entes eh, sociales independientes emocionalmente que puedan seguir pues eh, exportando prácticamente o más bien extrapolando todo el talento, eh, esa también esos valores sobre todo que la familia eh, inculca en sí. Nosotros en lo personal también quiero, eh, saliéndome de esas felicitaciones, agradecer como dijiste a Telenor, que me permite poder también compartir con todos ustedes en esta, en esta mi primera ocasión en la gran parada del Bronx. Sin embargo, se siente el calor de los dominicanos. Eso es así, Mayeline, es una experiencia eh, inolvidable cada año. Nosotros tenemos ya eh, un tiempecito haciendo este trabajo y cada año es diferente. A diferencia, a propósito, del año pasado, que comenzamos, eh, pasada la 1, una, 1 una este año comenzamos más temprano, sí. precisamente porque eh, mucha gente quiere eh, estar conectado. Eh, tenemos entrevistas eh, con muchos empresarios eh, locales, más adelante ya con los diferentes... Eh, las diferentes personalidades que van a, a desfilar en esta ocasión, eh, el gran mariscal don Antonio Espaillat, sí. es empresario de, del entretenimiento en la República Dominicana y también un radiodifusor eh, eh, allá en la República Dominicana, quien estuvo compartiendo el jueves en la noche con lo que fue la cena de gala sí. de la ahí? Gran Parada. Estuve allí eh, acompañado de varias personalidades, principalmente de la romana. Agradecer al señor Felipe Febles, eh, quien es fundador y, y ejecutivo de esta gran parada Dominicana de Bron y a toda la comitiva que nos reconoció como, como mariscal de la parada eh, no vamos a desfilar obviamente porque tenemos que estar porque aquí eh, trabajando también a nuestro compadre Julio Vargas presidente de esta empresa Telenor eh, eh, está eh, como mariscal eh, de la parada, también eh, en la parte eh, como gran rey de la parada artística está Ruby Pérez quien amenizó la, la, la fiesta de gala y por primera vez, eh, porque ya Ruby ha, en otras ocasiones ha participado, está la insuperable, eh, la reina de, del swagger Sí, la mami del swagger La mami del swagger Sí. Sí, ella estuvo también eh, cantando y eh, va a desfilar... Eh, eh, este año como madrina De la Gran Parada Dominicana del Bronx entre los Y su, cientos, su pareja, Tóxico también Sí, Tóxico está... también cantó y, Bueno, son inseparables sí exacto. Y cientos de carrozas, Mayel, en Que ahorita tú vas a disfrutar el colorido La música, la diversión De las carrozas Que cada una de ellas eh, hace su su, su, su su mini evento Porque tiene su música Tiene sus artistas, sus animadores Y nosotros vamos a estar narrando y llevándole a través de la magia de la televisión con Telenor, esta señal nítida, quiero que la gente comience a reportarnos a mi celular, 809-299-6446, o vía las redes sociales de Mayelin, sí, es que Mayelin Duarte 1. Mayelin no va a dar su número, ¿no? ¿eh? las redes sociales, el Instagram. Pero mira, Roberto, ya son 30 años eh, que la gran parada viene efectuándose, y es como siempre hemos dicho durante el programa eh, nuestro, el toque de queda, es la gran fiesta de todos los dominicanos. Aquí la vive en un trajín señores en un patín prácticamente el estilo de vida que, que para acá, que actividades aquí, sin embargo eligen este día específicamente para poder compartir mucha gente que pase el año completo en Santo Domingo y viene aquí a, a, a, a Nueva York en esta fecha para poder compartir porque esta es la fiesta de todos los dominicanos, el sol está afuera, la gente ya se siente eh, el ánimo, todo este engranaje está preparado para que la gente pueda disfrutar de una transmisión de primera mano nosotros aquí tempranito para llevarle todas las incidencias y lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto para todos esos dominicanos que no pudieron acompañarnos, sin embargo a través de nuestras cámaras están en sintonía. Bueno Maylene como siempre, como siempre agradecer esta transmisión a través de Telenor. El canal 10, más adelante ya a partir de la 1 se van a unir eh, canales a nivel nacional en República Dominicana, como este TeleUniverso, sí. también Teleunión. Eh, estaremos transmitiendo por nuestros eh, canales eh, de redes sociales como YouTube, como Facebook Light. Y aquí en la ciudad de Nueva York estamos transmitiendo a través de Canal América, a través del 10 14 de óptimos cable, el canal, primer canal HD aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, con su director y presidente Jorge Rodríguez, que quiero agradecer como siempre el apoyo logístico que nos da aquí para nosotros poder, una mancuerna entre ambas empresas eh, de comunicación, poder llevar esta transmisión. Mencionar la producción eh, que estará a cargo sí. de todo el camino por Julio César Vargas, que está aquí con nosotros, también en Joyce eh, Saladín de Vargas, está con nosotros en los Controles Masters, Xiomara, y todos los muchachos que ahorita le vamos a mencionar eh, los camarógrafos, los técnicos, por ahí anda Rudy Disla, allá en República Dominicana tenemos a, al chamo ¿cómo se llama el chamo? Ezequiel, Israel Israel, Israel, Israel. está también eh, Jorge Jorge Luis, allá en República Dominicana, Celines eh, Yerjan, eh, porque no solamente eh, la gente ve la cara de Roberto sí. Neris y de los talentos eh, que están aquí, pero hay muchas personas señores, es un club, o sea un grupo eh, de más de 50 personas para poderle llevar este trabajo que cada año eh, tratamos de superar el año pasado y a propósito de Mayelin, te salvaste porque el año pasado el calor, las temperaturas estaban bastante altas y ahora está Nueva la temperatura York. como si tuviera una República Dominicana sí. pero de todas formas, mira con qué yo ando traje mi agua maría mi agua maría desde República Dominicana para no inventar porque siempre eh, eh, trato de estar hidratado a su Totalmente, salud, agua amarilla. Totalmente, señores, la mejor agua debe usted consumirla también. Mira, qué bueno es poder compartir, como bien decías, eh, mencionar a cada uno de los. Eh de los integrantes, vamos a, vamos a decir de esta familia que tratamos de llevar una transmisión totalmente nítida porque como tú decías, uno ve el resultado más no eh, el esfuerzo que uno hace durante todo este tiempo de organizar eh, el stand aquí, la carpa los que están detrás de cámara o sea, todos estamos tratando de hacer un buen trabajo para todos ustedes para que lo puedan disfrutar en el hogar eh, en familia, puedan compartir además Roberto, de que como también decías anteriormente, este es no cae super bien. Sí, así es, Mayelin, vamos a una primera pausa. Recuerden que esta transmisión llega a usted en vivo a través de Telenor, de Canal América, aquí en los Estados Unidos, República Dominicana, Teleuniverso, Teleunión y, y Mega Visión. También HMTV, Canal 33 a nuestra provincia de penales Una cadena, única cadena oficial de esta gran transmisión de la Gran Parada Dominicana del Bronx en su 30 aniversario 2019. Vamos a pausa.